Las mañanas de los días inhábiles suelo levantarme más temprano para estar más tiempo sin hacer nada. Aunque últimamente con los podcasts que he de grabar para la cadena ser los lunes, pues aprovecho los sábados por la mañana para hacerlo. Pero este sábado me acaban de decir que no hay, que no hay programa, que no hay podcast porque es festivo. Así que voy a aprovechar para desear... La más feliz posible de las navidades a toda la gente que me soporta en redes sociales que me lee en facebook o que me, me aguanta en, en twitter que compréis bien todas las cosas que no os engañe mucho el pescadero que celebréis esta noche con los que queréis sin que falte ninguno a la mesa y que seáis todos los felices que, que, que os merecéis y que seguro que es mucho. Muy feliz Navidad y a ver qué me invento para felicitar el, el año nuevo. Un abrazo a todos y os tengo presentes. <música>